Amigos, amigas, amigues. Bueno, eh, nada, en primer lugar quiero eh, brevemente eh, hacer esta aclaración. Muchos me preguntan eh, si, eh, si para invocar a Los Ángeles Guardianes, a Los Ángeles del Día, eh, tienen que ser creyentes, tienen que creer, tienen que creer en, en Dios, en las iglesias, en las distintas eh, líneas religiosas. Y yo a todos, a todas, a todes, les contesto lo mismo. Eh, Los ángeles, igual que todo, es energía. Energía. Si vos crees en la energía, si vos tenés fe en que hay energías externas a vos que, eh, que van a ayudarte, que van a apoyarte, que van a llevarte por el camino correcto de tus deseos para obtener eso que necesitas, eh, entonces eh, cree también en los ángeles. No hace falta que pertenezcas a una comunidad religiosa. Las iglesias, como yo siempre digo, eh, son instituciones físicas que tienen sus dogmas, que tienen sus eh, diferentes puntos de vista de ver la energía y de moverse en la energía. Entonces, eh, nada, si crees... Eh, en la energía, con eso es más que suficiente. Y ni siquiera te hace falta demasiado porque, como te explico siempre, con nombrarlo, con nombrar el nombre del ángel del día, eh, ya es más que suficiente. Bueno, estamos eh, hoy, martes 25 de abril del 2023, eh, estamos transitando eh, los cinco grados de, eh, de Tauro, por lo tanto el ángel que está eh, de guardia, digamos, como los médicos, eh, desde hace unos cuatro días atrás y hasta mañana va a estar de guardia, es el séptimo ángel. El séptimo ángel es la pronunciación es Akhayah. Ak eh, rige desde los 0 grados de Tauro y hasta los 5 grados de Tauro. El mejor horario de invocación es entre las 2:01 y las 2:20 am. Igual lo podés invocar en cualquier momento. Pero si justo por alguna razón estás despierto, despierta, despierte <ríe> a, a la, entre las 2.01 y las 2.20 m, eh, acordate de invocarlo. Eh, ak, hayah. ak Hayah, es la pronunciación. E invocando a este ángel se obtiene descubrir el sentido de la vida cuando se ha perdido la fe en todo. Salirse de esa lógica estéril que reduce la vida a algo mecánico. Adquirir la evidencia interior de una verdad situada más allá que la que ofrece la simple observación de las cosas. Paciencia y descubrimiento de los secretos de la naturaleza. Éxito en la ejecución de trabajos difíciles. Sentido práctico y armas para luchar, herramientas me gusta más que armas, y herramientas para luchar contra la pereza y la despreocupación. La invocación de este ángel, que yo se las voy a dejar como siempre acá abajo en el cuadro de descripción del video, eh, pero no hace falta que se la estudien de memoria ni que la busquen para repetirla, eh, pueden hacer la invocación que ustedes sientan, con que nombren a Hayaj, ya es más que suficiente. Pero la invocación dice, si me has elegido a mí para dar la dura labor de descubrir en la pequeñez de las cosas, permite, Señor, que mi inteligencia no se extravíe en el laberinto de las múltiples combinaciones ...con que se presenta tu obra material... ...no quieras que mi intelecto... ...se excinda del manantial de la eterna luz... ...haz que disierna lo primordial... ...escondido y disfrazado en formas pasajeras... ...haz que el mensaje que deje a mis hermanos... ...sea una vida hacia la unidad... ...de suerte que con mi paciente trabajo los hombres puedan vislumbrar las luces de otras dimensiones. No me ahogues, Señor, en mis pequeñas certidumbres, no me encierres en científicos dogmas. Dame la osadía de llevar mi inteligencia siempre más allá, la osadía de no identificarme con ninguna verdad pasajera, confundiendo tu luz con mi luz desde este punto evolutivo que me has situado utiliza aj, hay, aj, mis resortes humanos para que prosiga con fuerza y vigor la obra de la creación hermosa, hermosa hermosa invocación yo se las dejo acá abajo en la cajita de la descripción y bueno eh, nos volvemos a encontrar el próximo martes Con otro de los ángeles eh, Recuerden que todos los martes Estrenamos un ángel Y todos los eh, sábados eh, Hacemos un video sobre astrología Esto que estás viendo Es eh, la síntesis energética entre los planetas y, eh, y los ángeles, entre esas energías, es esa síntesis que se da en toda carta natal. También podés saber, si querés, si así lo deseas tus ángeles, eh, tus 10 ángeles guardianes según tu propia carta natal, o sea, hacer la carta astral, angelical eh, para eso bueno, ponete en contacto conmigo, me mandas un mensaje y, y yo enseguida te lo contesto, te mando un abrazo enorme y nos volvemos a encontrar el próximo martes con otro ángel, chao